Por varios años, los residentes en la calle Tonino Echecar de esta ciudad de San Francisco de Macorís han denunciado el mal olor que expiden las aguas residuales acumuladas en los contenes. Claro, como maestro constructor que hagan algo porque esto le molesta a, a las personas que viven por aquí y es un deber de que esto se le limpie, para que se le organice, para que ellos se sientan feliz. Asegura atenta contra la salud de los residentes. Pieden mucho. no puede aguantar los faltos cuando poco menos. Están limpiando, que vienen limpiando, los patos de hacer Más Maya, uno. Hacen llamado a las autoridades para resolver la situación. Dicen no soportar el hedor. Claro que esa guayera, imagínate, eso es un agua que es, deben de limpiarlo, porque eso es un agua que. No hay compasión con los compañeros, con las demás personas. Es demasiado y es agua. Y eso es el día entero, todo el tiempo es agua, esa agua. Eso enferma, a los niños están enfermando.